Con stands, paneles y conferencias en la Facultad de Ciencias de la Salud de Concepción del Uruguay se realizó la tercera Feria Regional de la Salud. Es todo producción de la Escuela Granja, la leche es del tambo que se cruza, enfrente de la Escuela, escuela Granja tenemos el tambo y tenemos la producción de leche ahí. ...y la verdad que hemos estado toda la mañana registrando gente... Eh, ...cada vez más eh, se nota el, el nivel de concientización que tiene la gente... ...se quieren hacer donante preguntan. Es una gran alegría que por tercer año... ...podamos compartir, en este caso... ...con la Facultad de Ciencias de la Salud... ...con, la, con el Hospital Urquiza... ...este esfuerzo... ...y eso lo demuestra esta feria... ...la, la formación o el conocimiento... ...si queda entre cuatro paredes no sirve. Antes por ahí el INTA... ...hacía una generación y transferencia de, de tecnología... ...a los pequeños productores... ...y ahora lo que hacemos es mirar al territorio... ...e intentar dar respuesta a estas problemáticas... ...el tema de las ferias, el tema de ordenamiento territorial... ...el tema de manejo de los residuos... ...que también trabajamos con gente de acá de la UNER... En otra línea, eh, relacionada con energías renovables, estamos eh, pensando eh, unas luminarias recicladas eh, con la tecnología nueva de LEDSCOV. El objetivo justamente es poder desarrollar en algún lugar de la ciudad, poder intentar hacer un alumbrado sustentable que tiene muy poco gasto. Nosotros creemos que esta feria complementa Muchas otras actividades científicas académicas con los saberes que tiene la comunidad.